En la Biblia no se menciona ni el número de reyes magos, ni que fueran reyes. Entonces, ¿por qué son tres? El primer motivo es por sus tres regalos, pero hay más. En su búsqueda de encontrar quiénes eran, los eruditos buscaron pruebas de su llegada en el Antiguo Testamento. Por ello, se vio que en Salmos anunciaba la adoración de los reyes y en Isaías que venían de Madián, Tarsis y Saba. Además, se sugiere que en la traducción de la Septuaginta se tradujo como oro, lo que era una especie, siendo realmente comerciantes, no reyes. También eran tres porque sus imágenes suplantaron en las catacumbas romanas a los mártires Ananías, Azarías y Misael. Era un símbolo de la caridad del difunto, por lo que a veces eran más para mostrar que había sido muy caritativo con la iglesia en vida.